Thank you. Hola, buenas tardes. Estoy que el micrófono. Que ¿Me escuchan? ¿Me o sea, escuchan? ¿Me escuchan? Porque tengo tenido problemas con el micrófono. ¿Alguien me escucha, claro? Sí se escucha. Me eh, quedo Este, No tan claro, pero Sí. ¿Eh? Cambiamos por ahí, hicimos una modificación. A ver si vamos a Agradezco la atención. Perdón, no sé si se encuentra el secretario general ya conectado. Mi secretario, un favorzote. Eh, Podríamos pedir al área de comunicación social, están haciendo remodelación de oficina y entre lo que dicen ustedes, la remodelación no escucho nada. Ok, sí, atendida la solicitud, entonces denme un par de minutos. Ahorita mismo hablo a la gente este, que está haciendo estos trabajos para que puedan evitar los mismos y podamos te, llevar la sesión sin ningún este, interrupción de eh, la presente sesión. Ya veo a todos conectados, entonces en, en dos minutitos les pediré que puedan activar tanto su video como su audio de favor. Saludos a todas y a todos.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 Pues hola, saludos a todas y a todos. Este, les pido respetuosamente a, los, a las autoridades municipales que nos puedan el favor de atender a, activando sus videos y sus cámaras y micrófonos para poder iniciar la presente sesión que fue convocada para el día de hoy. Muy buenas tardes a esta octava sesión ordinaria de Cabildo 29 de abril del año 2021. Muy buenas tardes y bienvenidos todos ustedes en esta sesión de cabildo vía videoconferencia de manera en la cual se lleva a cabo en concordancia con el esquema estratégico dispuesto por esta administración municipal para poder propagar e implementar medidas sanitarias de sana distancia. Quiero pedirles a los miembros de este honorable cuerpo colegiado que también mantengan activo su micrófono en caso de que exista cualquier desperfecto tecnológico podamos de la manera inmediata poderlos atender a través de la dirección de innovación tecnológica. De igual manera, ustedes conocen perfectamente el reglamento y cómo son solicitadas las intervenciones y el tiempo que disponen ustedes autoridades municipales para podernos apegar al reglamento que nos marca la norma. Hago de conocimiento también de todos ustedes que esta sesión de Cabildo será subida a la página de este honorable ayuntamiento y la podrán consultar bajo el link www.sanluis.gov.mx, siendo las 13 horas con 10 minutos del día de hoy, jueves 29 de abril, del año 2021, damos inicio a la octava sesión ordinaria de Cabildo de esta Administración Municipal. Como primer punto dentro del orden del día y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 del reglamento del municipio, proceda a pasar lista de asistencia. Presidente municipal, ciudadano Alfredo Lujambio Cataño. Presente. Bienvenido presidente. Regidora Luz Elena Borboya Corripio. Presente. Regidor David Humberto Hernández Blanco. Presente. Regidora Nadia Michelle Viera Hernández. Presente. Regidor Cristian Iván Azuara Azuara. Presente. Regidora Hortencia Ramos Ramírez. Presente. Regidora María Verónica Campillo Salazar. Presente. Regidor Juan Antonio Salas Herrera. Presente. Regidora María Guadalupe Buendía González. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, regidora. Regidor Francisco Javier Olivares López. Presente. Regidora Lidia Karina Zavala Rodríguez. Presente Regidor Juan Daniel González Ayala Presente Regidora Frida Fernanda Rosas Zárate Presente Regidor El Manuel Reina Sánchez Presente Regidora Adriana Elena Gobea Rodríguez Presente Síndico municipal Víctor José Ángel Saldaña. Presente, buen día a todos. Síndica municipal Alicia Nayeli Vázquez Martínez. Presente. Se informa a nuestro presidente municipal, ciudadano Alfredo Lujambio Cataño, que se encuentra reunido el quórum legal que establecen los artículos 25 de la Ley Orgánica del Municipio y 20 del reglamento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 del 15 de abril del año 2021 y de conformidad como lo establecen los artículos 55 y 57 del reglamento interno, se realiza la votación en forma económica, por lo cual les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto levantando la mano, los que estén a favor. Se aprueba por unanimidad y de esta manera se les harán llegar las actas para recabación de firma de ustedes autoridades municipales. Como cuarto punto dentro del orden del día se somete a su consideración y en su caso aprobación de Cabildo el dictamen que presenta en forma conjunta las comisiones permanentes de Hacienda Municipal y Pensiones y Asuntos Laborales. Antes de dar a conocer el dictamen solicito la autorización de ustedes, autoridades de este cuerpo colegiado, para que se incorporen a la presente sesión para el desahogo de este cuarto y único punto. Dentro del orden del día, el oficial mayor, licenciado Luis Miguel Torres Casillas, y la licenciada Claudia Fitch Watkins, directora de Recursos Humanos. Los que estén, y les pido respetuosamente, manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Se aprueba por unanimidad y ahorita le pediré a la gente de la Dirección de Innovación Tecnológica que dé entrada a los funcionarios antes señalados. Perfecto. Bien, adelante entonces. Se hace del conocimiento de los presentes que se recibió escrito de los presidentes de las comisiones permanentes de Hacienda Municipal y Pensiones y Asuntos Laborales, solicitándose agendar un punto dentro del orden del día, por lo que con fundamento en el artículo 89 fracción octava del reglamento interno del municipio libre de San Luis Potosí, se presenta el dictamen de las comisiones antes señaladas en virtud de lo anterior, el uso de la voz a nuestro regidor presidente de la comisión de Hacienda Municipal, regidor Juan Daniel González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 honorables miembros del Cabildo, hago de su conocimiento que con fecha 23 de abril del año en curso se recibió en la Oficialidad de Partes de la Oficina de Regidores, oficio suscrito por el licenciado Rodrigo Portilla Díaz, tesorero municipal, en el que solicitó se sometiera a la consideración de los miembros integrantes de la Comisión de Hacienda la validación del regulador del personal para el ejercicio fiscal 2021. En virtud de lo anterior, en la sesión de las comisiones conjuntas de Hacienda Municipal y Pensiones y Asuntos Laborales, celebrada el 26 de abril del año 2021, se analizó, discutió y aprobó la validación del tabulador del personal para el ejercicio fiscal 2021, presentada por el Tesorero Municipal, la cual fue aprobada por mayoría de votos en el seno de la comisión. Regidora Campillo. Adelante, adelante, Regidora Verónica Campillo. Gracias, eh, secretario, consonancia, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de pasar a la votación, considero importante recordar que 2020 fue un año atípico y muy duro para esta administración, que no se detuvo. Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin el compromiso, colaboración y gran esfuerzo de cada uno de los trabajadores del ayuntamiento, personal de seguridad pública, protección civil, aseo público, desarrollo social, municipal, en fin, todo el personal de nuestras áreas administrativas y operativas, quienes a pesar de la crisis sanitaria lograron mantener las oficinas y dependencias activas, ofreciendo todos los servicios a los ciudadanos que doblaron y triplicaron esfuerzos para que nuestros compañeros pertenecientes a los grupos vulnerables pudieran estar seguros en casa. Se apoyaron con los programas emergentes, algunos incluso duran, donaron parte de su tiempo para que se lograra entregar los apoyos de los programas de ayuda a los ciudadanos de manera directa, sin intermediarios, sin intermediarios en los tiempos más difíciles de la pandemia. Es por eso que la Comisión de Pensiones y Asuntos Laborales en conjunto con la Comisión de Hacienda, Tesorería, Recursos Humanos, Oficialía Mayor y el Sindicato, trabajamos en conjunto para buscar la manera de cómo sí ajustar los salarios de los trabajadores. Fue pues gracias al trabajo conjunto y mediante ajustes presupuestales que se logró llegar al porcentaje que hoy se presenta. Y que no solo es un porcentaje, Sino que es el monto máximo que permite y autoriza la ley, ya que durante 2020 y lo que va del 2021, los trabajadores no han hecho más que realizar su máximo esfuerzo. Considero que esta propuesta de aumento refleja el compromiso de esta administración, Cabildo, con el bienestar de los empleados del H. Ayuntamiento. Gracias, compañeros, gracias por estar al pendiente. De cada uno de estos compañeros trabajadores y trabajadoras y le pido este por favor al oficial mayor o a la licenciada Claudia Fitch, que hoy nos viertan unas palabras por el tema de este eh, mérito tanto para ustedes como para los trabajadores. Es cuanto. Muchas gracias Regidora y cedo el uso de la palabra al oficial mayor al licenciado Luis Miguel Torres y después a nuestra directora de recursos humanos. Adelante director. Dame. Oficial, ¿no se escucha o hay una imperfección con su audio? No sé si pudiese activarlo nada más. No se escucha, oficial. Siendo así, diré que entonces que pueda empezar la intervención nuestra directora de Recursos Humanos, para que en el Inter puedan habilitar el audio y suene a la perfección del oficial mayor. Adelante, directora. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Va. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Este, como bien dice la regidora, fue el esfuerzo de muchas direcciones involucradas para poder conseguir un beneficio para los trabajadores. Les agradezco a las comisiones de Hacienda y también de Asuntos Laborales y Pensiones, el apoyo y el que se haya podido realizar. Y todo es para beneficio de gente que se ha entregado en cuerpo y alma todo este año de COVID, como bien dijo la regidora, que ha sido difícil. Y pues muchas gracias, de verdad. Es cuanto, secretario. Muchas gracias, este, directora. Veo también la mano levantada del regidor Cristian Iván Azuara. Le voy a dar la palabra a él en lo que el oficial mayor puede tener activado su micrófono. Adelante, regidor. Muchas gracias. De hecho, es para hacer tiempo también con que esté el oficial. Eh, efectivamente, pues, pues, pues yo, estoy en las dos comisiones, pero como presidente de la Comisión de Seguridad Pública Municipal, en la cual también se hace el aumento a los trabajadores. Eh, de esta dirección a los oficiales en la cual pues, se les debía no este, este esfuerzo incansable en la cual eh, pues, se ha hecho por parte de nuestros oficiales eh, creo que eh, es algo que ya se les había eh, generado, se les había comprometido por allí y que habían luchado en esto mismo y aclararlo, creo que este punto de pueblo que no se hizo no se pudo hacer el anterior año y que se hace el día de hoy creo que trae en beneficio a todos los trabajadores y que quede conforme y que quede claro que es por ley lo que se les está aumentando, la ley aclara al pueblo realizar, en la cual aplaudo desde la tesorería, en la cual su servidor, uno de los que les pidió al tesorero Rodrigo Portilla, que realizara este esfuerzo para poder generar el aumento, en la cual le agradezco que se ha atendido también Claudia, Luis Miguel y las regidores y las comisiones, tanto de Hacienda como de eh, de pensiones que se haya realizado, pero repito, creo que es un esfuerzo en conjunto que se, que se acaba de quedar de deber a la mayoría de los trabajadores y especialmente a los policías que ya se habían comprometido en algún momento. Y repito, que es conforme a la ley que así no lo establece. Muchas gracias, el regidor Cristian Iván Azuara, y queda asentado en actas. Voy a esperar nada más. Si veo la mano levantada del tesorero, le daré el uso de la palabra en lo que activan el audio del oficial mayor. Adelante, tesorero. Gracias. Buenas tardes a todos. Solamente sí dejar muy claro que el porcentaje que se da de incremento es basado en la ley de disciplina financiera en el cual cuánto podemos aumentar el capítulo 1000 y basado en eso es como recursos humanos y oficialía mayor este, pueden hacer sus proyecciones y lograr el porcentaje de aumento que en este dictamen se va a votar. También es importante que si bien es votado a favor ahorita que se ponga consideración de ustedes, este, este incremento es, será tomado en cuenta para el día de mañana que se realice el pago de la nómina. Ya vendrá este aumento este, en, en los salarios de los trabajadores, e, e, igual que el retroactivo a enero del 2021. Solamente es para que sepan más o menos cómo va a ser así operado. Gracias muchas gracias tesorero veo también la mano levantada de nuestra directora de recursos humanos le daré el uso de la voz y después al oficial mayor adelante directora gracias secretario general eh, quisiera subrayar y agradecer también toda la labor del sindicato del municipio por todas las mesas de trabajo y negociaciones y que se llegó a buen término todo lo pues todo lo que se estableció y se puso en la mesa entonces agradecer también muchísimo el apoyo del sindicato que muchos de nuestros trabajadores pertenecen y pues que se haya llegado a buen término. Gracias, es cuanto. Muchas gracias, directora. Y siendo así entonces, paso el uso de la voz a nuestro oficial mayor. Adelante, Luis Miguel. Muchas gracias. Ahí ya me escuchan. Una disculpa por, la, por los falles técnicas. Eh, como bien mencionaban, agradecerles a todos y cada uno de las personas involucradas en este, en este esfuerzo que hace la administración direcciones de internas, pero también el sindicato, comisiones tanto de, de, de Hacienda como de Asuntos Laborales, que nos acompañaron en todo este proceso que ahora culmina en esta actualización laboral para nuestros trabajadores. Como bien mencionaban, también en 2020 fue un año muy complicado para todos y eso no eximió a nuestros trabajadores. Sin embargo, todos y cada uno siguieron comprometidos, siguieron trabajando. Nuestra gente desde Barrido hasta las personas del DIF estuvieron cercanos a la ciudadanía y esto es eh, nada más un esfuerzo para reconocerles y actualizar pues esa, esa labor y ese trabajo y poder así seguir brindando a la ciudadanía pues el mejor trabajo posible. Gracias a todos por, por, este, por este apoyo. Muchas gracias oficial mayor. Veo también la mano levantada del de regidor Cristian Iván Azuara. Azuara. Adelante regidor. Gracias, secretario. No sé si todos los regidores estamos en la Hacienda, bueno, son eh, pensiones, pero me gustaría, eh, tesorero, el oficial o eh, la, la señora Claudia Fitch, y más porque estamos en una transmisión en eh, la ciudadanía, entienda que este aumento, a qué tipo de trabajadores va y a quienes no se estará dando este aumento para también no se, eh, se confunda y se interprete, pues para empezar, que nosotros que estamos la mayoría aquí en, en, esta, en esta mesa pues, virtual, pues no existe ese aumento. No sé si alguien nos podría apoyar. Buen, buen punto, regidor. Y siendo esta aclaración, le cedo el uso de la voz a nuestro oficial mayor. Adelante. Gracias. Sí, muy buena la precisión. Es, es correcto, regidor. Los tabuladores que se vieron o eh, que tienen actualizadas estas nóminas son del 1 al 23, es decir, personal o las personas que tienen tabuladores. Más bajos en nuestra administración, ningún funcionario, director, subdirector, miembro del cabildo, presidente, secretario, contralor, absolutamente nadie de nosotros está recibiendo este aumento, sino se ve reflejado para todas las personas que están, de alguna manera, eh, pues con los salarios más, más pequeños en nuestra en nuestro organización y que, bueno, es importante que se les reconozca. Hasta el tabulador, interés para ser precisos. Muchas gracias, oficial. Siendo así, entonces llevaré a votación y se somete a su consideración el dictamen que presenta las comisiones conjuntas de Hacienda Municipal y Pensiones y Asuntos Laborales relativo a la validación del tabulador de personal para el ejercicio fiscal 2021. Y de conformidad como lo señalan los artículos 55 y 57 del reglamento interno se procede a realizar la votación por lo que respetuosamente le solicito a ustedes, autoridades municipales, manifiestan el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Se aprueba así por unanimidad el dictamen que presenta las comisiones conjuntas antes señaladas. Al mismo tiempo le pido a la gente de innovación tecnológica que pueda desactivar la... Presencia del oficial mayor y de nuestra directora de recursos humanos. Muchas gracias a ambos servicios. Muchas gracias a todos. Gracias.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 En virtud de lo anterior, cedo el uso de la voz a nuestra regidora presidenta, María Verónica Campillo Salazar, en su carácter de presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación para que presente los dictámenes antes señalados. Adelante, regidora. Gracias, secretario. Consonencia, presidente. Buenos días a todos. En virtud de que los dictámenes, perdón, buenas tardes. En virtud de los dictámenes que hoy se presentan, fueron turnados en tiempo y forma a cada uno de ustedes, solicito se dispense la lectura de los mismos, así como que se voten de manera separada cada uno de ellos. Muchas gracias, regidora presidenta, y a petición de la presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación, regidora María Verónica Campillo Salazar, someto a su consideración la dispensa de la lectura de los dictámenes que hoy se presentan, y así como que se voten de manera individual cada uno de ellos. Por lo que procedo a realizar la votación en forma económica, en los términos de los artículos 55 y 57 del reglamento interno, y les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Nada más, tengo que checar el voto del regidor Javier Olivares, que no estoy viendo, regidor. Se aprueba por unanimidad. Adelante, regidora. Gracias, secretario. Pongo a su, a su consideración la aprobación de los dictámenes CPG diagonal D03 diagonal 2021 y CPG diagonal D04 diagonal 2021 los cuales contienen los proyectos aprobados por la Comisión de Gobernación respecto al reglamento de anuncios del municipio de San Luis Potosí y del reglamento de horarios para los establecimientos comerciales, industriales y de servicios en el municipio de San Luis. Por lo que cedo el uso de la voz al regidor Cristian, como parte de la Comisión de Comercio y siendo presidente de la misma. Muchas gracias, regidora. Cedo el uso de la voz a nuestro regidor Cristian Iván Azuara Azuara. Adelante, regidor. Muchas gracias, secretario, línea, Presidente, compañeros regidores. Le doy, presentamos o bueno, se presenta el cabildo a eh, Unicación de dos reglamentos o dos reglamentos eh, como tal, no podemos hablar de una modificación, dos reglamentos, eh, que es el reglamento de horarios a los establecimientos comerciales, industriales y de servicio en el municipio de San Luis Potosí, así como el reglamento de anuncios del municipio de San Luis Potosí. Por lo que en el primero, en el tema de anuncios, hay una modificación y una armonización en conjunto con eh, la unidad de gestión del centro histórico. Ustedes recordarán, compañeros, que estos dos reglamentos ya en, eh, en esta administración se han realizado una modificación existente. Esto es con la armonización de la unidad de gestión del centro histórico. Posterior a ello, hay una eh, formalidad dentro de este mismo, junto con la armonización al reglamento de plazas, pisos y mercados, que también se haya votado desde la creación, fundamentación eh, de eh, las funciones del director, de comercio desde las funciones de la directora o director del centro histórico, así como de los inspectores en cada una de las áreas. Comentarles de los eh, temas de anuncios, la, lo que más conlleva o llevará este reglamento es eh, la eliminación de los pendones una propuesta que ya se había realizado a través de varios meses en mesas de trabajo. La desincorporación también de la pinta de bardas a través de los anuncios. Pero se incorpora un nuevo tipo de anuncio que es la bandera publicitaria. Una publicidad que ya existía en San Luis Potosí, que se estaba desarrollando en la mayoría de los comercios y que al día de hoy la estamos regulando. Entre estos cambios... Hablamos también del de reglamento de horarios, una queja continua que hemos vivido en cuestión de los vecinos. Eh, son los horarios eh, que no se respetan, los horarios por parte de, los de comercio. Lo que realizamos, a grosso modo, es igual en cuestión de la armonización de los reglamentos, es eh, las sanciones correspondientes dentro de eh, los establecimientos que se excedan de este horario. Por lo cual, eh, secretario, le pido poder poner la consideración de los integrantes de este cabildo, eh, por lo que entendía la regidora Vero Campillo, por separado, en este caso sería el reglamento de anuncios del municipio de San Luis Potosí. Muchas gracias, regidor. Siendo así, entonces, primero y de manera eh, individual, someto a su consideración de este honorable cabildo el dictamen que presenta la Comisión Permanente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 En contra, abstenciones, siendo así, se aprueba por mayoría. Segundo, como lo están establecidos en las intervenciones los anteriores regidores, se somete a consideración de este honorable cabildo el dictamen que presenta la Comisión Permanente de Gobernación relativa al reglamento de horarios, como ya lo explicaron en la intervención anterior, para los establecimientos comerciales, industriales y de servicios en el municipio de San Luis Potosí, como ha quedado establecido en los dictámenes. Por lo que, conforme, en conformidad a lo señalado en el artículo 55 y 57 del reglamento interno, se realiza la votación en forma económica. Por lo que les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor.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 Sí, gracias. En virtud de que el dictamen que hoy se presenta fue oportunamente circulado a cada uno de ustedes, pido que se dispense la lectura del mismo. Asimismo, se lleva a cabo la votación de manera individual. Regador presidente de la comisión, con la mano levantada el regidor Cristian Iván Azuara Azuara. Adelante, regidor. Muchas gracias, secretario. Nada más para hacer una precisión, es una cuestión de forma. Eh... Efectivamente, el punto del orden del día que se circula va dirigido al secretario del ayuntamiento, pero el dictamen se tiene que dirigir a los eh, integrantes del H Ayuntamiento de San Luis Potosí. El dictamen que tenemos está dirigido al licenciado Sebastián Pérez García. Nada más es una cuestión de, de forma para poderlo eh, precisar, que quede preciso, pero no le veo una afectación a la, de fondo vaya a lo que se va a votar. Nada más, para que quede asentado, es una cuestión de forma del documento. Es cuanto. Asentado en actas, este, la intervención de nuestro regidor Cristian Iván Azuara. Azuara. Siendo así, y a petición de la, del presidente de la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas, regidor Juan Daniel González Ayala, someto a su consideración la dispensa de la lectura de los dictámenes que hoy se presentan. Y en los términos del artículo 5557 57 Reglamento Interno, les pido manifiesta en el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Se aprueba por unanimidad. Adelante, regidor. Sí, este, bueno, coincido con lo que dice el regidor Cristian Azuara. Efectivamente hay varios dictámenes que van en el mismo sentido, dirigidos por un servidor y por algunos otros de mis compañeros, pero pues efectivamente no hay afectación, ¿no? Eh, honorar honorables miembros del cabildo hago de su conocimiento que con fecha 20 de octubre del año 2020 el director de deporte municipal eh, solicita conocer el estatus legal en el que se encuentra el predio ubicado en los álamos eh, fraccionamiento los álamos segunda sección de esta ciudad con la finalidad de otorgarle uso y destino adecuado para la creación de, del denominado parque vivo los álamos eh, para dar atención a la solicitud mencionada, líneas arriba, la segunda sindicatura se dio a la tarea de indagar en las áreas correspondientes sobre el estatus de dicho predio municipal. En virtud de lo anterior, siendo que la sindicatura es competente para elaborar eh, de la elaboración del dictamen jurídico respecto al predio municipal ubicado en el fraccionamiento Los Álamos de esta ciudad y para atender una petición de los vecinos de esa localidad, se llevan a cabo los trámites conducentes para la creación del denominado Parque Vivo Los Álamos así como para darle trámite en el seno de la Comisión de Alumbrado y Obras Públicas en virtud de lo anterior en la sesión de la Comisión de Alumbrado y Obras Públicas celebrada el jueves 22 de abril del año en curso se analizó, discutió y aprobó la solicitud presentada por la Sindicatura Municipal referente a la asignación del uso y destino del área verde y uso recreativo al predio municipal ubicado en el fraccionamiento Los Álamos, entre los circuitos Álamos, Palomas y Monarcas, únicamente la asignación del uso y destino para los 5.555.96 metros cuadrados que actualmente no cuentan con uso y destino asignado, la cual fue aprobada por unanimidad de votos en el seno de la comisión. Por lo tanto, solicito atentamente al secretario que este dictamen se someta a la consideración de los miembros del cabildo. Gracias, se somete así entonces a su consideración el dictamen que presenta las Comisiones Conjuntas de Hacienda Municipal y Pen de Alumbrado y Obras Públicas, perdón, le hago la aclaración, relativo a la asignación del uso de suelo del área verde y de uso recreativo al predio municipal ubicado en el fraccionamiento Los Álamos. Únicamente la asignación del uso y destino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 se aprueba por unanimidad. Adelante, regidor. Gracias. Eh, honorable, honorables miembros del cabildo su conocimiento que con fecha 28 de septiembre del año 2020 la di, Dirección de Administración y Desarrollo Urbano recibe solicitud presentada por una ciudadana solicitando diversos trámites y servicios, entre ellos la licencia de alineamiento y número oficial que otorga esta municipalidad, ya que el inmueble de su propiedad no cuenta con frente a una vía pública registrada. Derivado de lo anterior, con fecha de 20, 25 de febrero del año en curso, se genera el dictamen relativo a la petición de la ciudadana, por lo que con la finalidad de lograr la incorporación de la propuesta de vialidad y traza urbana a la red vial existente, se solicita esta comisión de alumbrado y obras públicas la aprobación de dicha propuesta, señalándose dentro de los considerandos que la dirección de administración y desarrollo urbano es competente para generar el estudio análisis y presentar ante esta comisión la solicitud de, asignación de nomenclatura. en virtud de lo anterior en la sesión de la comisión de alumbrado y obras públicas celebrada el jueves 22 de abril del año en curso se analizó discutió y aprobó la solicitud presentada por la dirección de administración y desarrollo urbano referente a la asignación de nomenclatura a una vialidad ubicada entre calles República de Irak, República del Salvador, República de Uruguay y fraccionamiento Puerta de Piedra en el fraccionamiento Simón Díaz, con el nombre de Privada de Irak, la cual fue aprobada por unanimidad de votos en el seno de la Comisión. Por lo tanto, solicito atentamente que este dictamen se someta a la consideración de los miembros del Cabildo. Muchas gracias, eh, regidor, presidente de la Comisión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 Y de conformidad, como lo señalan los artículos 55 y 57 del reglamento interno, procedo a realizar la votación, por lo que les pido respetuosamente manifiesten el sentido de, de su votación levantando la mano. Los que estén a favor... Se aprueba así, nada más quiero cotejar la, la votación del síndico municipal, no, no sé si la registré. Siendo así, se aprueba por unanimidad. Como séptimo punto dentro del orden del día, se somete a consideración y en su caso aprobación de este honorable cabildo las solicitudes que presenta el ciudadano Alfredo Lujambio Cataño, presidente municipal, relativas a primero, Acuerdo de la participación del Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado. B. Designación del representante y suplente del H. Ayuntamiento ante la Comisión Estatal de Acreditación de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, CADROC. Y C. Autorización para firmar convenio de colaboración entre el H. Ayuntamiento y el Comité pro cuerpo de Bomberos. Se hace del conocimiento de los presentes que se recibieron escritos del presidente municipal interino, maestro Alfredo Lujamio Cataño, solicitándose agendar un punto dentro del orden del día de la presente sesión ordinaria, por lo que con anuencia de nuestro presidente municipal, iremos desahogando los incisos en cada una de sus solicitudes, dando lectura ¿Cómo sigue? Inciso A. Licenciado Sebastián Pérez García, secretario general del H. Ayuntamiento presente. Por este conducto y con fundamento los artículos 30 y 32 del reglamento interno del municipio libre, le solicito sean agendados en el orden del día de las próximas sesiones ordinarias de Cabildo a celebrarse el día 29 de abril del año en curso un punto relativo a acuerdo de la participación del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del gobierno del estado CEDAR para la implementación de programas apoyos de paquetes tecnológicos. Lo anterior a solicitud de CEDAR, según lo establecido en el oficio número de GAG, eh, diagonal 3, número romano, diagonal 039, diagonal 2, 2021, de fecha del 31 de marzo del año 2021. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo atentamente maestro Alfredo Lujambio Cataño, presidente municipal interino con Rúbrica. A cada uno de ustedes se les hizo llegar la documentación relativa a este punto de acuerdo, en el cual la Secretaría de Desarrollo y Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado nos invita a participar en la implementación del programa Apoyos de Paquetes Tecnológicos, resultando indispensable anexar copia. ...de la presente acta de cabildo en la cual se apruebe la participación de este municipio. Por lo anterior, someto a su consideración el punto de acuerdo en el que este H. Cabildo apruebe la inclusión de este municipio a dicho programa de apoyos de paquetes tecnológicos que implementa la CEDAR y en los términos de los artículos 55 y 57 del reglamento interno, les pido manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor... Secretario, perdón, si quisiera hacer una pregunta antes de poder generar la votación y dependiendo de ese acuerdo realizar. Adelante, regidor. Yo entiendo, eh, nos llega el oficio, no tengo conocimiento más allá de ello, más lo que dice. Este, me hubiera gustado tener algún acercamiento tal vez para conocer más a fondo. La pregunta es nada más, no sé si lo sepan, en relación a eh, cuándo se piensa entregar el tema de... Eh, de estos avances tecnológicos. Yo entiendo que es un programa de gobierno. ¿Por qué lo pregunto? Lo hablo porque eh, la semana pasada hablamos con el tesorero sobre eh, poder entregar o generar algún eh, beneficio o, o alguna entrega de algo por la veda electoral que no se podía. Entonces, sí me gustaría ser muy cuidadoso de lo que se vaya a votar, no vaya en contradicción con el tema de la veda electoral y se aproveche este, con algún otro sentido, algún otro fin aprovechando el uso de la voz, pues el tema del aumento de los trabajadores, pues me sumaría en la misma circunstancia de que no se aproveche en otra circunstancia, más que lo que marca la ley, es un aumento que los, de, los trabajadores tenían como derecho y que no se utilice con otro sentido. Pero me gustaría saber de este si no estaríamos, eh, no si está jurídico con oría, si no estaríamos... Este, con el tema de la la electoral, si no es así, pues para poder emitir la votación. Asentado, Regidor. Como usted sabe, las disposiciones y los lineamientos los marcará eh, la, el propio gobierno del estado. Simplemente la solicitud es si este municipio quiere acceder, obviamente, a la cartera de programas en los cuales pueda haber los beneficios de los distintos municipios que quieran incorporarse para poder acceder a dichos beneficios, e imagino que también plantearán estos lineamientos generales que son norma para todos los distintos municipios. Siendo así, entonces, pongo a consideración de este honorable Cabildo el punto de acuerdo en el que el H. Cabildo apruebe la inclusión de este municipio en el programa Apoyos de Paquetes Tecnológicos que implementa la SEDARC,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 A continuación, continuó desahogando el inciso B, al cual con anuencia de nuestro presidente municipal daré lectura como sigue. Licenciado Sebastián Pérez García, secretario general del H. Ayuntamiento, presente. Por este conducto y con fundamento los artículos 30 y 32 del reglamento interno del municipio libre, le solicito se agende en el orden del día de la próxima sesión ordinaria de Cabildo a celebrarse el 29 de abril del año en curso, un punto relativo a designación del representante y suplente por parte del municipio ante las comisiones estatales de acreditación de directores responsables de obra y corresponsables a droc Lo anterior, según lo establece el artículo 245, fracción tercera de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí. En otro particular, por el momento, le envío un cordial saludo, atentamente, ciudadano Alfredo Lujambio Cataño, presidente municipal interino y con rúbrica. De igual manera, se les hizo llegar a cada uno de ustedes, autoridades municipales, la documentación relativa a esta petición en el cual el director de Catastro, Desarrollo Urbano y Nuevos Proyectos, arquitecto Eduardo Espinosa Martínez, señala que se hace necesario designar al representante y suplente por parte de este municipio ante la Comisión Estatal de Acreditación de Directores Responsables de Obra y Corresponsables Cadroc, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí designando para tal efecto a las siguientes personas. Titular, arquitecto Eduardo Espinosa Martínez, suplente, arquitecto Julieta de la Serna Reyes. Como ustedes saben, la elección de personas debe realizarse de manera cédular, por lo que en virtud a que esta sesión se lleva a cabo videoconferencia, les pido su votación y pongo a su consideración para que esta se realice de manera nominal. Y en los términos del artículo 55 y 57 les pido manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Se aprueba por unanimidad. Por lo anterior, someto a su consideración la designación por parte de este municipio ante la Comisión Estatal de acreditación de directores responsables de obra y corresponsables Cadroc al arquitecto Eduardo Espinosa Martínez como representante y la arquitecta Julieta de la Serna Reyes como suplente. Llevaremos a cabo la votación de manera nominal, por lo que al escuchar su nombre les pediré a cada uno de ustedes, eh, autoridades municipales, manifiesten el sentido de su voto levantando la mano y haciéndolo de manera verbal. Regidora Luzelena Borboya Corripio. ¿Puede activar el, el audio de favor, regidora? Sí, a favor. Regidor David Humberto Hernández Blanco. A favor. Regidora Nadia Michelle Viera Hernández. Regidor Cristian Iván Azuara Azuara. A favor regidora hortensia ramos ramírez a favor regidora maría verónica campillo salazar a favor regidor juan antonio salas herrera a favor regidora maría guadalupe buendía gonzález a favor regidor francisco javier olivares lópez a favor. Regidora Lidia Karina Zavala Rodríguez. A favor. Regidor Juan Daniel González Ayala. A favor. Regidora Frida Fernanda Rosas Zárate. A favor. Regidor Ángel Manuel Reina Sánchez. A favor. Regidora Adriana Elena Gobea Domínguez. A favor. Síndico Municipal Víctor José Ángel Saldaña. A favor. Síndica Municipal Alicia Nayeli Vázquez Martínez. A favor. Presidente Municipal Interino Ciudadano Alfredo Luján Bio Cataño. A favor. Resulta 18 votos, cero en contra y cero abstenciones y se aprueba por, una, por unanimidad de votación. En virtud de la votación anterior, este honorable Cabildo ha tenido a bien designar a los funcionarios arquitecto Eduardo Espinosa Martínez como representante de la CADRO y la arquitecta Julieta de la Serna Reyes como suplente, por lo cual se les tomará protesta de ley. Les pido de favor a la gente de protocolo que pueda hacer ingresar a las personas antes mencionadas para que le pueda rendir protesta el presidente municipal. ¿Levantó nada más la mano el regidor Daniel González? Sí, secretario, fueron 17 votos. Es correcto, es correcto, 17 votos y, obvio, y no, no modifica la votación por unanimidad. Gracias por la aclaración, regidor. Sí. Bueno, Ciudadanos, arquitecto Eduardo Espinosa Martínez, arquitecta Julieta de la Serna Reyes, protestan ustedes guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política del Estado de San Luis Potosí, la ley orgánica del municipio libre el reglamento interno del municipio libre y las demás disposiciones que de ellas emanen y desempeñar fielmente el cargo que este honorable cabildo les ha conferido. Sí, sí. Si así lo hicieran, que el pueblo potosino se lo reconozca y si no, se los demanda. Felicidades. Gracias. Gracias. Muchas gracias y en continuación con la presente sesión de Cabildo, en el inciso C del punto séptimo del orden del día, el cual me permito dar lectura como sigue Licenciado Sebastián Pérez García, secretario general del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, presente, con el gusto de saludarle, por el medio me permito solicitar a usted que realice las gestiones pertinentes a fin de someter a consideración y aprobación de los miembros de este honorable Cabildo en la próxima sesión que se lleve a cabo, el convenio de colaboración que se pretende celebrar con el Comité Pro cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, SLP. Como es de conocimiento general, el H-Cuerpo de Bomberos es una entidad ciudadana al servicio de la comunidad, con una preparación técnica y de campo que salvaguarda la seguridad de la población, previniendo y controlando situaciones de riesgo. No obstante, el sostenimiento económico no siempre se encuentra resuelto, motivo por el cual para el Ayuntamiento de San Luis Potosí, la celebración de este convenio representa, además de la alternativa para realizar los estudios de seguridad que se requieren para la obtención de las licencias de funcionamiento, una herramienta para poder apoyar a su sostenibilidad. En función de lo anterior, el convenio que se somete a consideración y que se adjunta en el presente oficio, tiene el propósito de establecer las bases para la elaboración de los estudios de seguridad, cuya obtención es requisito indispensable para emitir la certificación de los dictámenes de factibilidad de seguridad de infraestructura solicitados por los particulares. A través de este instrumento, el ayuntamiento se obliga a retribuir al Comité cuerpo de Bomberos los gastos administrativos de la realización de los dictámenes que se soliciten en razón del 80% del equivalente del monto recaudado para cada certificado de dictamen de factibilidad de infraestructura solicitado por los particulares. El 20% restante permanecerá como recaudación municipal para cubrir los gastos administrativos vinculados con la prestación de dicho servicio. Debi debiendo mencionar que en sesión ordinaria de cabildo del año y fecha del 12 de marzo del año 2020, ya había sido aprobado un convenio en los términos antes referidos. Sin embargo, se realiza una adecuación al mismo en el sentido de que el pago que deba realizarse derivado a lo recaudado por la prestación del servicio, se realizará de manera mensual. Sin más por el momento, agradezco la atención y le envío un cordial saludo atentamente, ciudadano, presidente municipal interino, Alfredo Lujambio, Cataño y Rúbrica. Asimismo, se les hizo llegar a cada uno de ustedes, autoridades municipales, la documentación relativa a esta petición en la cual la firma, de este convenio tiene como propósito establecer las bases para la elaboración de estudios de seguridad, cuya obtención es requisito indispensable para emitir la certificación de los dictámenes de factibilidad de seguridad de infraestructuras solicitados por los particulares, el cual el H Ayuntamiento deberá retribuir al Comité Pro Cuerpo de Bomberos de los gastos administrativos para realizar dichos dictámenes. En virtud del anterior, someto a su consideración el inciso C del punto séptimo del orden del día, relativo a la autorización de la firma del convenio entre el H Ayuntamiento de San Luis Potosí y el Comité Procuerpo de Bomberos. Y en los términos de los artículos 55 y 57 del reglamento interno, les pido manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor... ¿En contra? ¿Abstenciones? Nada más. Perdón, Darla... secretario, es que se me trabó la no. computadora. Eh, eh, este es a favor de... mi voto. A favor, ok. Y nada más tengo por registrar, veo también la, la abstención del presidente municipal y veo, me falta registrar la votación del regidor Javier Olivares. ¿Cuál es el sentido de su voto, regidor? A favor. Siendo así, se aprueba entonces por mayoría. Como octavo punto dentro del orden del día, se presenta para su conocimiento el informe de Secretaría General correspondiente al mes de marzo. Del año 2021, en el cumplimiento a lo establecido en los artículos 78 fracción décima primera de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 119 fracción cuarta del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, se presenta el informe del estado de avances de los acuerdos tomados por este honorable Cabildo, el cual fue circulado previamente para todos los presentes y su conocimiento. Por lo que, respetuosamente, les solicito tengan a bien, a bien dispensar la lectura del mismo y sírvanlo manifestando levantando la mano. Los que estén a favor. Se aprueba por unanimidad. Como noveno punto dentro del orden del día es la toma de protesta del ciudadano César Antonio Montañez Juárez como regidor de este H Ayuntamiento. Hago de su conocimiento que derivado de la licencia solicitada por el regidor... Jaime Waldo Luna, el pasado 15 de abril del año en curso, se me, por medio de Secretaría General, se notificó al suplente ciudadano César Antonio Montañez Juárez, de manera personal, para que se presentara a tomar protesta como regidor de este H Ayuntamiento. Sin embargo, la persona referida no se ha presentado hasta este momento, por lo que les informo a este cuerpo colegiado y ustedes autoridades municipales, que será notificado nuevamente en la siguiente sesión ordinaria de este cabildo, la cual se celebrará dentro de los primeros 15 días del mes de mayo para poder tomar la toma de protesta del regidor antes mencionado. De igual manera, hago de su conocimiento que estamos dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre, en su artículo 43, fracción segunda y tercera, como ustedes lo podrán notificar. Continuando así con el siguiente punto del orden del día. Como décimo punto dentro del orden del día, tenemos la clausura. Toda vez que han sido agotados los puntos agendados, se da el uso de la voz a nuestro presidente municipal interino, Ciudadano Alfredo Lujambio Cataño, para la clausura de la presente sesión ordinaria. Adelante, presidente. Sí, muchas gracias, secretario. Saludo a todos los integrantes de este honorable colegiado y eh, en primer lugar quisiera reconocer y apuntar y destacar la, eh, eh, el logro y la aprobación que se ha hecho esta tarde respecto al ajuste salarial de nuestros colaboradores eh, que se encuentran en, los, eh, en el nivel eh, de ingresos digamos, um, eh, inferior. Es un reconocimiento este de parte, creo que de todo el órgano colegiado, a este esfuerzo extraordinario que ha representado el año 2020 y el año 2021, lo que llevamos eh, en jornadas de trabajo, en tiempo, en el reemplazo y cubrir a compañeros que han estado eh, en situación de vulnerabilidad o con movilidad restringida o inclusive laborando desde casa, pero el esfuerzo que se ha hecho eh, reconoce este trabajo de todos los colaboradores de la administración municipal y también es una muestra de un manejo eh, financiero sólido, un manejo financiero que nos permite eh, poder otorgar y aprobar, eh, someter a la consideración de este colegiado y otorgarlo a los colaboradores, esta pues aliento económico que sin duda vendrá a beneficiar y a eh, aligerar eh, la carga económica y el, la remuneración que llevan a sus casas nuestros colaboradores. Enhorabuena para todos ellos y un agradecimiento de nuevo a este colegiado. En segundo lugar me es importante eh, informar de primera mano y de viva voz a todos los integrantes de este colegiado que en, en la sexta sesión ordinaria de Cabildo del 28 de marzo del año 2019, este honorable colegiado eh, autorizó llevar a cabo el proceso de actualización de los proyectos de plan de centro de población estratégico de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, eh, objeto de los acuerdos de cabildo que provenían de junio del 2015 y de septiembre del 2018 y que la administración municipal había eh, venido a eh, postergando sin iniciar. Es por ello que la, el cabildo eh, de la capital autorizó y ordenó posteriormente al Instituto Municipal de Planación se iniciaran los trabajos para llevar a cabo los nuevos ordenamientos municipales. San Luis siendo la décima ciudad más importante de México y su zona metropolitana concentraba ya dos terceras partes del suelo urbano eh, de la capital. Eh, luego entonces, en junio del 2019, el gobierno municipal impulsó la firma de la Alianza por la Ciudad, eh, un hecho que representó la convocatoria más grande y novedosa para que tanto gobierno municipal, sociedad y establecieran un acuerdo político que permitiera obtener beneficios de la urbanización, tal como señalaba la nueva agenda urbana de la Organización de las Naciones Unidas. Es por ello que se firmó esta Alianza por la Ciudad y a partir del periodo de septiembre del 2019 hasta agosto del 2020, se realizaron más de 300 reuniones con más de 30.000 personas eh, participantes presenciales y virtuales, que acompañaron todas las actividades del desarrollo y validación de los documentos o de los proyectos de programas. Eh, después, con los talleres de diagnóstico eh, y talleres de proyectos, así como cinco talleres de planeación estratégica, tres consultas públicas, la general, que tuvo más de 1.400 aportaciones ciudadanas, incluyendo de grupos originarios y de población en situación de vulnerabilidad, la alianza, logró, a través de los trabajos que desarrolló el implan eh, representar pues, un hecho inédito en la planeación, en los ejercicios de planeación urbana en México. En este esfuerzo fueron convocados también funcionarios de gobierno estatal y municipal presidentes de colegios y asociaciones de profesionistas, instituciones educativas y centros de investigación, cámaras y organizaciones empresariales, colectivos y la sociedad civil organizada, donde acudieron más de 200 personas a presenciar y a firmar esta gran alianza por la ciudad. Una alianza que permitía incorporar a, las, a los ejercicios de planeación y cimentar una ciudad equitativa, justa, inclusiva, sostenible, competitiva y próspera para los siguientes décadas. Cabe mencionar que en el 2003 es el año en el que data o databa la última revisión al Plan de Centro Estratégico de Población para San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, pues había quedado muy atrás en cuanto a las necesidades de la ciudad. La superficie urbana había venido creciendo de manera exponencial, eh, la recarga de los acuíferos había venido comprometiéndose aceleradamente y el desarrollo, infraestructura vial y movilidad eran prácticamente estáticos. Así, la, el acuerdo eh, generó permitió sentar las bases para la certidumbre y la prosperidad de nuestra ciudad capital. Una ciudad que se convierte ahora con estos fundamentos en una ciudad más inclusiva, segura, resiliente y sostenible, garantizando el derecho a la sociedad de todos los potosinos. Los principios de responsabilidad que incluyó todo el ejercicio de planeación y desarrollo de los programas fueron tres eh, principios fundamentales. Una ciudad para las personas, la participación ciudadana activa y un desarrollo urbano responsable. La guía de acción durante el ejercicio de planeación, por su lado, incluyó el derecho a la ciudad, la planeación y derecho urbano, la normatividad, el desarrollo institucional, el financiamiento, la economía urbana y la certeza a la desarrollo de la ciudad. Luego entonces, el pasado 27 de abril del 2021, eh, fue publicado en el periódico oficial del Estado, los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de San Luis Potosí, y el programa de desarrollo urbano de centro de población de San Luis Potosí, entrando en vigor ambos instrumentos a partir del día siguiente, siendo este el 28 de abril del año 2021. Eh, reconozco y agradezco el trabajo de todos los integrantes de este colegiado, de todos y cada uno de los regidores y los síndicos, a lo largo de toda esta eh, prolongada jornada de trabajo, de su participación en las comisiones, de todas las horas de discusión, de debate, de argumentación y de construcción de estos programas. Hoy en día estos programas podemos decir a la ciudadanía con toda certeza y claridad que establecerán las bases para una mejor ciudad en el futuro. De nuevo, gracias a todos ustedes y enhorabuena para la ciudad. Y procediendo al punto del orden del día